No puedo empatizar con tu sufrimiento, amigo mío. Estamos nuevamente con el tablón Endurero en el Cerrito. Y esta bicicleta para mí es tremenda nave. Es una bicicleta que ha aguantado todo lo que le hemos... Le alargamos el recorrido de la suspensión. Le hemos dado dura la rueda. Los neumáticos flertaban. Los cambiamos por los Michelin. Le pusimos una potencia más corta. Mantuvimos todo el resto. Y la bicicleta se porta brutal. Eso sí... Ese es el motor que se está, el eje de motor que se está moviendo de lado a lado. Metiendo bien la alen. Un poquito este. Otro poquito esta. Y este es el que va a apretar las dos bielas juntas. Esto debería ser que se nos vaya... Ahí, mira. Está suelto. Casi media vuelta. Esto es de plástico. Esto es solo para ajustarlo. Ahí. Eso va a mantener todo unido mientras apretamos las bielas. Y ahora ya no deberíamos tener... Aunque me cuesta sacarla. Suenan los cables demasiado. Oh, chicana. Me quedé arriba, me quedé arriba. Oh, está bacán, well. Esta pista está brutal. Rockarden. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! <risa> oh ¡Zapateo! Oh, ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno, man! Muy, muy buena la bajada. <risa> <risa> ya, hicimos... Lo que acabamos de hacer es poner esta... La cámara menos confiable del mundo en el casco del Chris. En el casco menos confiable del mundo. Eh, con la montura menos <risa> confiable del mundo. Así es que esta cámara probablemente hoy día muera porque no tiene protector. Vamos a silenciar este, esto. Y esto sonaba un montón. Este le damos la vuelta por aquí. Y para que los tranque, lo pasamos para acá de vuelta y le hacemos como un... Metemos para adentro. Y esta vez nos vamos a cortar tan mal que ni siquiera vamos a cortar los excesos. Lo vamos a bajar ahí. ¡Vuela! Ya, ahora sí estamos listos. <risa> Vamos a andar. A ver, ponte como andando en bici. Ahora ya no deberían sonar los cables ¡Faquita! <risa> <risa> ¿Se hizo pipí? ¡Me trae un mosco! ¡Ah! ¡Me trae una mosca! ¡Ah, ah, las manos! ¡Te rechazo! ¡Ah, ¡Ah! <risa> esta bicicleta en la patada, weón! Acá por abajo. No. Casi voy para afuera la curva. Derecho abajo, no me importa nada. El bajón de la piña. ¡Buah! ¡Uah! Oh, ¡Uah! Oh, oh. Bueno, esta isleta es lo máximo Sigue en una pieza Sigue sí, en una pieza ¡Uah! pa afuera no! ¡Para afuera no! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oye! ¡Acá puede que sirvan! ¡Uah! ¡Qué a bajar en rígida, man! ¡Uah! ¡Uah! ¡Oye, estaban zapateando a ¿Cómo vas a la cola? Uh. Uh. ¡Se le salió la cadena! ¡Se salió ah. la cadena! Sí, se salió la cadena. Oh. Por fin algo le pasó. Un, iba brutal! Pidiéndole todo. Pidiéndole todo a la pobre. ¡Ah, qué andar! Vale. Oye, no les decía yo, esta va a que pegada ahora de nuevo No confío en la que tengo en la cabeza y no confío en esta tampoco Esta cámara ya no funciona, así es que esta Esta la vamos a sacar de acá Esta está grabando de hecho todavía Esta la vas a ocupar tú En tu casco, préstame tu casco Ahí está tu cámara Muchas gracias señor, tú sé Sacar esta montura 3D Para poner esta otra Y yo me aviste con la cámara más confiable de GoPro Esta es la Session 5 no se le puede cambiar la batería, es lo único, pero dura, es confiable, funciona. Es tan buena que compró la descontinúa <ríe> Ahora tengo que montar esto en mi casco. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo estuvo la baja? Nos nos perdieron, se perdieron. Bueno, chiquillos. Buenas, buenas. Chris, lo tenemos de cámara acá Este... Vamos a cortar en esta posición, en esta posición. Estamos menos centrados. Esa es nuestra nueva montura. Y esta cámara no debería defraudar. Con respecto a la visera tengo 25 grados. Vamos si funciona. Vámonos. Ponele. ¿Estamos listos? Yep boys. Nos vemos, chiquillos. ¡Chao, cabrón! Oye, que está dura la pista, weón. Está bueno, güey! ¡Uh! ¡Uh! <risas> ¡Está ha bateado. ¡Oh! Salto. Uh. Uh. Ya voy, buena. Uh, weón. La vi. Uh, uh. ¡Ah, para acá. Oye, salto, grita, Uh, Está como difícil reconocer la pista y como me zapatea la cabeza veo menos. Ahí está el salto, tíratelo. Oh, Dios, no veo nada. Uh. Oh, como se me mueve, se me mueve, el casco se me mueve todo. Está zapateado. ¡Uh! ¡Corto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Rebote mucho! ¡Uh! <risa> Buena cabrón oh, Esa hoja es tu... Bueno, tu especial ¿Tú? Muy zapatía estoy totalmente de acuerdo Ahora sí que se le va a venir duro a las naves Y la están haciendo de corrido ya si la tenéis papeado, ¿no? Sí, te voy a dar un poco de espacio Obviamente Tírate pegado nomás Aquí la mini bombeada ¿Hm? Oh, qué rico, oh, qué rico, qué rico, qué se me manda un canilla sobre el tal.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 ¡Uf! Yeah. Oh, este oh. ¡Ah, está <risa> frenando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buen ride! ¡Ah! <risa> no se siente flexi. Uh metiéndole fuerza a los pedales se siente flexi cuando le hacía así aquí ahí la weá no algo tiene ya me preguntaba yo que sonaba como tarro weá ah. suenan los cables igual ah, se salen por acá ah. Ah, aquí está por eso no dejaban de sonar vamos a arreglar esta más rápido le voy a dar una pura vuelta extra ah, y ahora vamos por esto Ojalá que funcione, ¿Cómo bueno. son? Sonó la cadena. ¿Qué escuchaste? Rodamiento. Siente el marco. ¿Los rodamientos de la masa? Los rodamientos de la masa. Terminamos con un problema antes que cualquier otra cosa. Debía haber apretado esto en No novia, mala mía. Mala mía Me cagó en el party, mala mía Se me soltó del asiento, mala mía Siempre ha sido así, todos ustedes lo sabían Ya, esta va a quedar apretada Acá De no, ah. este yo creo si poní el casco No sé si se escucha, pero Se siente O me tocáis el marco Y sentís que hay algo raro ahí, acá adentro. No pero... está perfecta. Creemos esta va con el celular mejor ¿Por qué? ¿Por qué la voy a sacar? Porque suena Brutal Suena como camión, no? ¿Nada? O se siente el, el marco hace resonancia, se o sea siente que suene más Se siente pero Por acá lo siento Y ahí voy a empezar a sostener cada vez con más fuerza lo... ¿Cachai cómo va haciendo? Claro, se lo quiere llevar Se lo quiere llevar Y yo creo que están seco Pero acá no tenemos las herramientas para verlo, así es que... Va a tener que aguantar un poco más Va a tener que aguantar un poco más Tabloncito, no te va a poder quejar hasta que lleguemos a la casa Y te falta una de las pistas más Hostiles, que más ridículo. Caminito a casa. ¡Oh, me pegó una piedra en toda la canilla. No, bajamos muy a fondo. No puedo empatizar con tu sufrimiento, amigo mío. Mejor no me va a mirar para allá. Si sale, sale. Así es. El, el dolor es temporal. Uh, la gloria es para siempre. Ya. Ya, ya, ya. Ay, roquita, no quiero más. No quiero más roca, no quiero más roca. Ya me pegó una. Oh. Uy, le pegué al pedal. Oh, como se Ay, mi pierna. Deja de pensar el dolor. Oh. Oh. Esta parte buena. Para arriba. Que estás zapateado a cagar ¡No me digáis! Los frenos van a full. ¡Cómo salir mal de una curva! ¡Externa! ¡Que no me voy para afuera! ¡La parte acuática! ¡World Cup! ¡Tírate para arriba! ¡Tírate para arriba! ¡Tírate para arriba! ¡Tírate para arriba! ¡Eh! Oh, oh, oh. ¡Oh, Dios! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jaja! Vando! Ah! Oh! Oh! Va! Ah! Poria! Adesso! Vago! loco bueno <risa> esta llanta trasera está impeca los rodamientos sí. pero la bicicleta en sí la delantera no tiene nada no tiene nada la horquilla aún se siente bien esta bicicleta uh, es una pena porque valía menos de 600 mil pesos que si viene el doble de la Marlin Tenía una bicicleta capaz con masa, con cassette Shimano, una transmisión 1142 con transmisión de ore, o sea, con pata de cambio de ore, con bloqueo. Acá le ponía un 32, le sacáis el, el cambiador delantero, le ponía un dropper y tenía una andurera rica que te va a llevar a pasear, te va a llevar al cerro a rebotar un rato. No va a tener la mejor geometría del mundo porque, mírenla, es una bicicleta, sigue siendo una bicicleta de XC si la vaya a ocupar para XC debe ser brutal, ahí te recomendaría dejarle el recorrido de 100-120 Panduro 100-140 estaba, estaba brutal, esta bicicleta sería mucho más difícil de controlar si no tuviésemos todo este recorrido disponible acá en Temuco hay menos polvo que en Santiago así es que los guardafangos no han dado ni un problema esto está suavecito y, y más allá de eso no sé qué les puedo contar creo, creo que este va a ser el último video de la serie del de tablón Endurero Amo esta bicicleta, es lo máximo, pero ya nadie la vende, como ya nadie la puede conseguir, y dentro de todo tenemos una horquilla decente, ruedas flexiblemente firmes, una transmisión tentadora, manillar y potencia, una biela una rígida a morir, con eje integrado, de, no es la pata esta bicicleta. Yo creo que voy a sacar el cuadro y vamos a hacer algún proyecto con todas las piezas, si a alguien se le ocurre algo. Lo puede dejar en los comentarios, así es que creo que eso es todo por el video de hoy. Chris ha sido muy paciente conmigo porque sé que le duele mucho la pierna. <ríe> Podríamos decir que... Si te gustó el, el video... ¿Cómo es? Si te gustó este video sobre el tablón endurero, dale un like. Si tiene algún amigo que... Si tiene algún amigo que esté interesado en que sigamos viendo bicicletas eh, nuevas, relativamente accesibles y que aguanten el rigor del enduro... Comparte este video y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo ¡Nos vemos en el cerro!